Estamos de vuelta mis amigos En su programa de mañana Y ya son Ya es después de las 8 sí, ya, ya, eh, ya, ya llegó el café Llegó <ríe> <fin. ríe> oh, ahí? ahí Cuando suene en un, un baile La gente se alborota Para gozar Ahí está. Que no saben bailar Aguanta tu pisotón Pero que importa zona o el merengón Cuando suene en un baile Un merengón, súbelo la gente su pareja bájala. Los que no saben bailar aguantan su pisotón. Pero qué importa sonado el merengo. Ya ha llegado el campeón. Usted quita que sabor. A bailar con mucho sabor. Ya ha sonado el merengón. Ahí traen un traguito erró. Ya ha sonado el merengón. ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! Sonado ¡Ya sonado el, ha sonado el merengón! ¡A bailar con mucho sabor! huepa Dale ahí. Dale ahí. Dale, Julio. ¡Dilo, Sócrates! El hombre de la pira. Díselo hierro lo ¡Esto es <risa> <Sí. risa> A sonado el a bailar con mucho sabor, mamacita que sabor, de mañana se prendió, ya sonado el merengue, a bailar con mucho sabor, que rico, qué rico, qué rico, qué rico, Y rico, sonado el ha ¡Amado José Rosa! <risa> ¡Bonito! ¡Díselo, hierro! ¡Y sabroso. Ya <risa> ¡Ha sonado el méreco! ¡Ha sonado el méreco. ¡A bailar con mucho sabor! ¡Que ¡Ya sonado el merengue! ¡Ya sonado el merengue! ¡Uepa! Eso es merengue, ¡El señor! ¡Y se lo dieron! ¡Excelente! <risa> ¡Síguelo, síguelo, síguelo! síguelo no aquí, ven! ¡Dedicado! Vamos a dedicarle ese merengue, dedicarle ese merengue al doctor Armando Polanco, que sabemos que está conectado ahí con nosotros. Así que para el doctor, para el doctor bueno, Armando Polanco. De mañana.